Voy, miren la Aparte de que estoy invisible, ¿cómo es que llegué hasta adentro de una casa? El hack del hombre invisible. Próximamente lo subiré a YouTube, pendientes de esto. Aquí se está usando un hackeo maestro, ¿eh? Solo heroicos pueden usar este hack. Hey, quiero comenzar mandándole unos saludos a todos los que comentaron mis videos anteriores, recuerden que con cada comentario que dejes aquí te voy a mandar saludos en el siguiente video.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 Bueno papus, les voy a hacer un pequeño intro Lo que pasó aquí es que hubo un torneo de streamers En la aplicación de Nonolive En la cual me puedes seguir Vas a tener el link aquí abajo en la descripción En donde yo hago streams todos los días A partir de las 7 de la noche Me invitaron a ser parte de este torneo De youtubers y de streamers En el cual entraron youtubers como Whatsapp Como los Gaming Como Kurko como Stigua TV, etcétera, etcétera, etcétera, miles de youtubers y streamers. Que son parte de esta nueva plataforma y nos invitaron a los más destacados de todos ellos Yo tuve el placer de haber invitado a Wherever Tomorrow como mi dúo, al Gabo Estuvimos jugando los primeros dos días juntos y el tercer día él tuvo un evento que no le permitió estar conmigo Por lo tanto, tuve que meter a alguien del público Mi tirada no siempre fue buscar a Whatsapp ni nada de eso, yo estaba jugando más a lo... A lo táctico, a lo campero, tal vez, no sé cómo le digan ustedes, pero... En ese momento lo que yo quería hacer era llegar a un buen top en el ranking, posicionarnos bien en el mapa y al final nada más salir, pim pam, pim pam, listo, ganamos. Tuvimos que irnos moviendo, en algún punto nos encontrábamos gente, matábamos, moríamos, nos tumbaban, lo de siempre, ¿no? Pero el momento aquí interesante fue cuando nos encontramos con Whatsapp. La verdad es que les haría demasiado spoiler si le pusiera al título del video, me encuentro con Whatsapp. Y termina bien, así que vamos a ver lo que pasó en esta partida Creo que bueno. dijeron en la sala que no se puede usar carros, si se puede usar Sí, sí se puede Obviamente yo creo que no para andar matando, ¿verdad? O, ni idea Se puede ir no sé en carro. Si sí, nos dispararon, llegar. le dispararon al carro. Aquí seguramente va a haber alguien. Si, si, vamos a unos con otros. Con la espalda, no soy bueno. ¿No traes un cargador de sobra? ¿De qué? Un cargador de sobra. Mira, ya tengo esto para ti. A ver si te sirve. Sí, el Astil no. Un, ca ¿Un cargador? No, traigo balas, puras balas. Botiquín y ya. Ni siquiera traigo granadas ni nada. ¿No traes de hielo? No, de nuevo. De verdad. Gracias. Mmm, mataron a voz grave. Uy. Trelanza, papá, tralanza, sí. papá, tralanza, papá. Sube del carro y nos vamos, Sube del carro y nos vamos. Vente, vente, vente. vente. Sube de uno tú, de uno. ¿Listo? Ah, estaba ahí enfrente no, no, no, no. de nosotros en la casa. Sí, sí, estaba campeando. Pero hay que movernos. Muévete, muévete, me están cagando. No, ese madre me va a No, me tomó. Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo. Me viene a rematar. Buena. Auxilio. Hay otra, hay otra, hay otra que me está disparando desde lejos. No, ah, corre, corre, corre. sí, corre. Pierda. no, no, no, no, no, no, no, no, sí puedo. Asomate somate chiquita, somate princesa, Uh, sí, agua, que agua está vivo. Yo te cubro. Ese man va a disparar. Pero como viene por eso, zona, lo voy a agarrar. Ah, Bien, bien Vente, vente, vente por la derecha ¿Ya lo remataste? No, a ese no Debes usar, no que usar nada la MT-40 Digo, la pena no, la... Spas Ok en la... En blanco, voy a Uy, está al lado de mí En la casa, en la casa Hay uno aquí en la casa Ese es el momento de todo streamer Matas al streamer mayor, matas al alfa O te mata Y sigues siendo un streamer cualquiera Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp Mira Mira Uh, asómate, papi, asómate. Uh, mate, mate, empiece. WhatsApp es el que está ahí, pero nosotros hay que, hay que tomarle una. ¿no? Uff, uh, me tocó lo que quería. Hay que tomarle una WhatsApp y lo, y lo quebramos. Porque el 3 se cae si está matando a los que ufa. ¿no? Que ganas tengo de matar Whatsapp <risa> Ahí va uno atrás de ti, a la izquierda ¿Sí? Reviéntale el hielo, reviéntale el hielo Y guau, wow, no sé cómo lo logramos Uh, qué buena, qué buenísimo Ufa, ah, chavales, en ese momento no sabía ni qué hacer Estaba más nervioso que nada, las manos me estaban sudando Y la verdad es que nos estábamos moviendo bien Tratamos de seguir haciéndolo y pasó esto Acuérdate que viene gente por atrás, ¿eh? Y si sobrevivieron, uno de esos es el que trae la... El papas. Ah, parecido que se las gastó, no creo Claro no Como quieran no te pongas en la puerta Ok Tenemos que bajar aquí, va a quedar la zona en esta parte Ok a ver ¿Viste? Mmm, uh -huh. okay. sigue el Héctor Que de chuma sí. Fíjate, ejemplo, si no salió no. nadie ¿Vale? Fíjate, si no salió nadie acá atrás de nosotros No, no, no Ok, ok Vente por acá. Vamos a arrollarlo por izquierda, sí ¿no? Tengo que ver si este WhatsApp no trae cosas buenas Se cae, sí Me voy a darle un 40 de WhatsApp Sí, yo necesito un poquito de... ¿Quieres botiquines? ya atrás. Tengo tres. Baja, baja. A tu casa. ¿Aquí? Okay. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, me Nos, Me agarraron bajando, GG. No, <ríe> oh, Buena esa, buena Era el Natsu Maté a 3 Natsu y Kinsu y quién ni siquiera son streamers <ríe> Sí, Sánchez ¡Ey! ¿Qué tal, eh? No se lo esperaban y al final terminamos en un hermoso cuarto lugar en el ranking global Espero que el video les haya gustado, papus También recuerden, hago streams todos los días ahí en Nonolive a partir de las 7pm Y estoy en el camino a El Heroico Ya estamos en Diamante, vamos para allá Necesito gente pro que me ayude a llegar Nos vemos, hasta la próxima Bye ¿Dónde está? Ahí va, para abajo Bueno Toma. maná GG, ¿Quién ganó?